Con esto de fuego por el lado del barco. No me gusta. Y yo, le voy a poner música de fondo mientras navegas, tío. hay música de fondo? ¿Sí? Ahora mismo la hay. Ahora mismo la hay. Ahora mismo la hay. Ahora mismo la hay. No, que no ataques. Que no ataques. <risa> No quería música de fondo Que no ataque. No quería música de fondo Pa' ahí tiene música de fondo <risa> <risa> Maya timing, no <risa> Maya Timey <-mi>, no? ¿Eso <risa> qué es? Okay, eh?